Módulo Académico de Aprendizaje Fundamentos de Evaluación de Proyectos La evaluación de proyectos se define como un proceso de estimación, valoración y observación minuciosa de los productos de un proyecto, público o privado, con base en los objetivos trazados. Para ello se requiere organizar de forma sistemática las actividades, asegurar la participación de los involucrados y deliberar frente a la posibilidad de implementar cambios que procuren por la mejora y posterior concreción del mismo. Para el abordaje de los anteriores aspectos, se han planificado dos unidades didácticas a saber. La primera unidad denominada Indicadores Matemáticos para la Evaluación de Alternativas de Solución. En esta unidad usted aprenderá sobre indicadores matemáticos aplicables a la evaluación de soluciones así como elaborar flujos de caja. Y la segunda unidad denominada Métodos de Valoración Económica, usted aprenderá sobre modelos de inferencia estadística aplicables a problemas sociales y económicos, así como a valorar social y económicamente un proyecto. A partir de lo anterior, se han dispuesto tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño